Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a hablar sobre alfabetización mediática. Y es que es verdad que hoy en día desde el presidente de un país hasta un niño pequeño llevan un móvil en la mano y tienen acceso universal a internet. Y esto les hace capaces de enviar mensajes de manera masiva a miles de personas así como de recibir estos mensajes. Y por eso se hace imprescindible que los usuarios corrientes conozcamos los medios y entendamos y seamos conscientes de las consecuencias que tienen nuestras acciones en la red. Pero ¿Qué es esto de la alfabetización mediática? Bueno, pues lo podemos definir como la capacidad de actuar, de acceder, de crear y analizar todas las formas de comunicación que ahora mismo tenemos a nuestro alcance. Desde interpretar emojis a ser conscientes de mensajes subliminales en la publicidad o crear vídeos virales y es que muchos de nosotros no somos conscientes del impacto de la influencia que podemos realizar en los demás o de lo susceptibles que somos de ser influenciados por toda esa información y estímulos que recibimos a través de los medios por eso es muy importante que enseñemos a nuestros hijos a navegar de una manera fluida por todo este caos digital en el que vivimos y cuál es uno de los efectos de esta analfabetización mediática en la que vivimos actualmente bueno un ejemplo es el de las fake news o noticias falsas que seguimos consumiendo de manera masiva. En concreto, en España, un 36% de españoles consume fake news a través de WhatsApp sin saber de dónde vienen ni las fuentes que se utilizan. Las fake news son un ejemplo muy claro de la necesidad que tenemos los ciudadanos de ser conscientes de las consecuencias de nuestras acciones online, de que debemos tener un papel activo para que nuestro entorno digital cada vez sea más seguro y más fiable. Y ahora, si te interesa conocer más sobre la alfabetización mediática, te dejo por aquí un vídeo donde seguiremos tratando el tema. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.